Hola compañeros, vamos a iniciar con el día de hoy el plugin esencial cómo crear tu kits. ¿Qué es un kit? Bueno, básicamente para los jugadores que recién empiezan, el esencial te da la oportunidad de conseguir tu kits, eh, diferentes tipos de kits, diferentes tipos de comandos, obviamente para tu servidor, obviamente nada que más que decir que eso, que es el war, en los kits, el se home, el home, eh, un montón, un montón de de oportunidades que te da el plugin. Pero hoy, hoy hoy en este video se va a ver el tema de cómo crear un kit específico para un rango en particular o para eh, básicamente para todos de, eh, de, de, de tu servidor, ¿no? para un jugador eh, que, que quieras darle vos alguna recompensa, para que ustedes no, eh, no la tengan claro todavía o no me haya expresado bien, es esto, ¿eh? el kit guerrero es en base de mi servidor entonces yo le agregué eh, una espada y una armadura encantada bueno vamos a empezar a armarlo y que ustedes aprendan cómo deben hacer Básicamente una vez que estamos acá en lo que es la config del essential, vamos a para las personas que no saben dónde está esto, bueno está una vez que colocaste el plugins, va a estar en la carpeta plugins, en una carpeta que dice Essential, adentro vamos a darle a config.yml. Lo más aconsejable es que uses el notepad. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta la selección de abajo Ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, lo más bajo que puedas, hasta la parte que dice kits. Una vez que nosotros agarramos esta parte que dice kits, obviamente esto es, es esto es eh, algo que no está, esto lo agregué yo, que son de parte de mi servidor, pero ustedes le tienen que eh, guiar. Esto es una guía para que ustedes entiendan. Primero, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a encontrar eh, el kit. Un kit de default que te da básicamente el esencial. Vamos a subrayar lo que es desde el espacio, menos y hacia arriba. Yo lo tengo acá ya seleccionado para que ustedes lo vayan identificando en su configuración. Una vez que hacen eso, lo vamos a, vamos a poner Enter abajo al final de todo, vamos a poner Enter y vamos a copiarlo y pegarlo en la parte de abajo. Sí, y ahí vamos a iniciar a hacer nuestro primer kit. Pero antes de iniciar nuestro primer kit, tenemos que tener, eh, obviamente, lo base. Tenemos que entender un poquito más de qué se trata y cómo se arma. Bueno, básicamente vamos a pasar en una página blanco para mostrarles. La primera línea corresponde al nombre del kit. Ahí vas a colocar, por ejemplo, en mi imagen, si nosotros vamos a la parte del juego, mi kit se llama kit guerrero. ¿Mm? El nombre del kit se llama guerrero, entonces yo lo identifiqué acá. Y acá estoy dando un ejemplo. ¿eh? El nombre se, llama, se llamará guerrero. En la parte de abajo vamos a encontrar que dice Delay, dos puntos y un número que es X, o sea, capaz que en tu lugar no va a salir 3.600, va a salir otro. Eso representa al tiempo del uso del kit, no es que el kit después de los 3000, de los 3.600 segundos se va a deteriorar, no. Quiere decir que vas a poder, o el jugador va a poder colocar otra vez ese comando para obtener ese kit, lo va a obtener después de un tiempo definido. Por ejemplo, él usa el comando ahora y acá una hora no lo va a poder activar de nuevo. ¿sí? Abajo en el aparcado de ítems, abajo nosotros agarramos una sangría con un guioncito menos, con un menos y un espacio. Eso en ese lugar va a estar la id del objeto más la cantidad. Y acá le estoy dando una... Demostración con, el, con la ID 260, espacio 10. La ID 260, si lo buscamos en nuestra parte del de juego, si ustedes están viendo la pantalla, porque la idea es compartir las dos, eh, se trata de la manzanita. Sí, señores, las personas que no saben, acá está. La manzana tiene... El número correspondiente 260. Y si no sabes cómo para aparecer eh, los numeritos en los títulos de cada objeto que tengas en el modo creativo, obviamente tenés que apretar F3H. F3H y vas ahí tocando los dos, tocando los dos, hasta que te salga. Te va a tener que salir de todas maneras. Pero es F3H. Recuerden, F3H. Bueno, continuemos. Este ejemplo lo estoy dando acá como debería ser 260 es la manzana y son 10 yo quiero agregar en mi kit 210 manzanas rojas entonces lo único que tengo que hacer es colocar 260 dentro del menos espacio se ubican, no claro bueno ahora antes de empezar a agregarle más cosas tenemos que tener en claro que el símbolo guión bajo son los espacios de los textos que agregamos a los ítems del juego eso qué quiere decir que por ejemplo si nosotros queremos agregarle a la manzana en este caso vamos a ponerla acá 110 a una manzana le queremos agregar un nombre vamos a tener que poner name name de nombre dos puntos el nombre específico yo en mi caso estoy Dando una comparación con la armadura del juego para que ustedes se vayan guiando. En mi caso, miren, armadura de guerrero. Y se respeto los guiones, bajo, los guiones bajos como espacio en la configuración. No en el juego. En la configuración lo estoy representando. Los espacios lo estoy representando con guión bajo. ¿Sí? Como ven, ahí está. Gracias al plugin Essential, vamos a tener la oportunidad de también agregarle diferentes tipos de colores a los eh, nombres, a los títulos, a las descripciones y esas cosas. Entonces, obviamente, para los jugadores que ya saben, saben que es la I de ese infinito y el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, la K, la W, la C, la A, todo eso es para eh, diferentes tipos de colores como ven puse el color verde y después armadura d bajo guerrero y si nos identificamos con el juego es el título verde y con los espacios como debe ser corresponde como debe corresponderse para que se vean bonitos ¿sí? ahora en las descripciones en las descripciones se pone lore dos puntos y acá estoy dando un pequeño ejemplo ¿Cómo voy a dar un pequeño ejemplo con, el, con esto? Bueno, lo vamos a comparar con el Kit Word. Eh, acá, como ven, está ahí la diferencia la descripción no es el nombre del objeto ¿Mm? el nombre del objeto que es reloj no tiene más que nada, no tiene un nombre específico ¿sí? y el, el, la lore, el lore, que sería la, la descripción Está en colores y respetado con los guiones bajos, así tiene que ser siempre guiones bajos para los textos que nosotros queramos agregar en los objetos que eh, tengamos en nuestros kits. Ahora, nosotros queremos agregar, por ejemplo, protección 1 a la armadura o a la espada, colocarle filo y esas cosas. Para colocarle filo y todas esas cosas, necesitamos saber que los encantamientos están escritos en inglés. Entonces, una vez eso hecho, vamos a buscar en Google, en la parte de Google, o podés pausar este video y fijarte la lista que estoy dejando en la parte de acá arriba, que identifica los encantamientos. También tenés la oportunidad de buscarlo en Google, como vos te parezca bien, pero tiene que estar en escrito en inglés. Ahora, una vez que eh, hemos hecho eso, tenemos que dar un pequeño ejemplo, obviamente. El pequeño ejemplo que le estoy dando es Protección 1 y Fire protección 2. Hay que dejar el nombre del encantamiento más el nivel de encantamiento. Y eso es separado con dos puntitos. ¿sí? Ah, como ven, acá está el ejemplo. Pueden comparar. Cómo debería ser en el juego, cómo se vería en el juego y cómo se vería en la configuración. Una vez ya sabiendo lo básico de cómo armar un kit, vamos. Ustedes van a preguntar: ¿se puede agregar al ítem nombre? ¿se puede agregar descripción? ¿se puede agregar eh, eh, todo en uno? O sea, ¿puedo agregarle a la manzana encantamiento? ¿puedo agregarle esto? ¿puedo agregarlo otro? Sí. Todo eso es un conjunto, todo eso, lo, que, lo básico es eso. Entonces, gracias a eso vas a poder armar el ítem que quieras. Por ejemplo, puedes armar una espada encantada con un nombre y con una descripción. Eso es lo básico. Y eso es lo que vamos a ver en este tutorial para no marearnos más. Porque hay muchas más cosas que podemos agregar, obviamente. Pero eh, es la idea. Así que, ya eso es lo básico. Ahora, acá voy a mostrar voy a estar mostrando cómo debería ser en un solo ítem. En un solo ítems tiene que estar representado en espacios. Los espacios solamente sirven para cambiar de otro, otro, otra cosa. Por ejemplo, en el ítem que estoy marcado con colores tiene su nombre, que es nombre eh, armadura-bajo ¿Ven? El guión bajo lo puse en un colorcito que no se ve, pero es un guión bajo de, armadura de guión bajo guerrero. Dejo un espacio, pongo un encantamiento. Dejo un espacio, pongo otro encantamiento. Dejo un espacio y pongo la descripción. Dejo un espacio, siempre dejando un espacio. El espacio dentro de la configuración es como un punto final, es como un punto aparte, es como un punto final. Es, termino esto, es un nombre, Ahora quiero un encantamiento, ahora quiero otro encantamiento, ahora quiero una descripción, es cosas diferentes, son cosas diferentes, ¿sí? Cada diferencia, eh, cada cosa diferente tiene que tener su espacio, ¿sí? Ahora, una vez sabido eso, una vez sabido eso, para las personas que no usan ningún tipo de, solamente para las personas, repito, para las personas que no usan ningún tipo de grupo, de permissions, o sea plugins, que tengas que agregar permisos en sí, para un rango o para cosas, y sos un jugador nuevo que recién empieza y solamente tiene la esencia. Básicamente este kit, una vez que lo nombraste acá, tenés que ir a la parte de player commands, porque player commands, que está en la parte de arriba, como estoy haciendo ahora, en la parte de arriba son, como dice ahí, Comandos de jugadores, básicamente es eso, son los comandos de jugadores. Entonces, cada kit que nosotros agregamos como nuevo o como algo ruero, no solamente los kits, sino también otras cosas, pero bueno, ahora estamos hablando de kits. Tenés que agregarlo a este aparcado de acá. ¿sí? Acá estoy dando un ejemplo con el kit guerrero, ¿no? con el kit herrero, no guerrero. El herrero, yo hice un kit y lo tengo que poner acá. Eso es para los jugadores que no usan ningún tipo de eh, permisión que separen rangos ni nada particular. Lo hacen en este aparcado. ¿sí? Recuerden. Ahora sí, ahora sí, atentos. Para los jugadores que usan grupo manager, que usan permisión X. Y, se, y tienen diferentes muchos rangos en particular como ven en esta configuración que yo tengo un montón de, de, de rangos vamos a dirigirnos a la parte del rango específico que nosotros o hicimos para ese jugador y agregarle el kit yo en mi caso como estoy dando un ejemplo en el tema del blog que usan permissions, grupo manager bla bla bla ¿eh? Tienen que ir a la parte del de rango y tienen que escribir, respetando obviamente el espacio, el menos, el guioncito y el espacio. Tienen que poner .guerrero, sí. Y lo marqué con otro colorcito, como ven acá, lo estoy marcando con otro colorcito para que ustedes se den cuenta que cada que es depende es Depende del nombre del kit. Ejemplo, si vos creaste un kit llamado VIP, al final tenés que colocarle VIP, si, respetando las mayúsculas. Si vos colocaste el VIP con mayúscula y lo otro minúscula, respetalas. Si pusiste minúscula, respetalas, porque si no, no te va a dar, o capaz que sí, pero bueno, hay muchas veces que no suele agarrar, depende de la configuración. Así que nada, espero que hayas entendido este maravilloso tutorial. Eh, así que te veo más. Y recuerden comentar, compartir todo para darle un poquito más de incentivo a lo que es eh, el tema de los plugins y eso. Y si tenés alguna duda respecto a la esencia de otra cosa, también lo puedes comentar abajo. Ya que me vas a dar ideas también a hacer otros videos. Eh, desde ya, espero que lo hayan entendido más no lo voy a editar este video, no lo voy a editar, así que más claro que el agua, eh, ojalá que lo puedan entender y comprender. Así que, bye bye.